Empezó a escribir y no termina aquí. Hace ya ochenta años, una historia se empezó a escribir y no termina aquí. Sigue el lápiz y el papel y una voz haciendo entender que Cristo salva. A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 Y una voz haciendo a entender que Cristo salva, sana, libertad y regresará Quiero que todos lo sepan que Jesús es quien nos guía Quiero que esta generación se entere en quien esta iglesia confía Quiero que todos lo sepan que Jesús es quien nos guía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 Quiero que todos lo sepan, que Jesús es quien nos guía. Quiero que esta generación se entere, que en esta iglesia confía. En el único, en el único, y sabe Dios. Una historia se empezó a escribir no termina aquí, sigue el lápiz y el papel, y una voz haciendo entender, que Cristo salva, sana, libertad, y regresará. Una historia se empezó a escribir, y no termina aquí.